Hola a todos chicos y bienvenidos al día 2 del RoboJam Colombia Bienvenidos a esta categoría de Viper Race Donde vamos a ver los semi-humanoides más rápidos de toda Latinoamérica Compitiendo aquí en el RoboJam Colombia Tenemos 5 robots en esta mañana Estamos desde muy temprano Muchísimas gracias a los jueces, los competidores que han estado desde temprano Justo comentando con Mr. Roboto que aquí tenemos la novedad Que hemos terminado... Homologación temprano, ha sido Un momento totalmente histórico Nunca antes visto, pero bueno Eso nos da un buen presagio Para la categoría que vamos a ver el día de hoy Tenemos aquí el robo chat Que bueno, está vacío y creo que no tenemos muchos conectados hoy porque es muy temprano por la mañana, pero si estás viendo la repetición o si estás ahorita conectado, déjanos un buen like, comparte este video para que más personas lo vean, y pues bueno si estás ahorita conectado, déjanos algún saludito, algo aquí en los comentarios pues para saber quiénes estamos presentes eh, como les decía, ya terminó la homologación, estamos ya aquí en la sala de Meet, listo con los jueces y con los competidores y antes de empezar la categoría tenemos que agradecer a nuestro patrocinador ya que esta categoría de Viper Race viene gracias a Super Inventores que es un espacio dedicado a despertar el inventor que cada niño lleva dentro con una metodología divertida eh, un momento, un momento, un momento gracias Eduardo Restrepo por compartir el streaming eh, y Muestra la cara amable de la tecnología ejecutando de manera amena actividades de enseñanza En áreas de la programación, robótica, internet, de las cosas, biotecnología e impresión 3D Estimulando las habilidades necesarias para ser parte de una nueva generación del conocimiento Y la investigación Pueden encontrar más de ellos en eh, www.superinventores.com Y en su fanpage que está etiquetado aquí en la descripción del video Y dicho esto, tenemos también primero que presentar a nuestros jueces, así que tenemos en primer lugar al señor Eduardo Sanrufo, quien es profesor de robótica y nuevas tecnologías, informático en la Universidad Internacional de La Rioja, juez de eventos de NNTT e innovación educativa a nivel internacional y presidente de la asociación Indismatic, además de ser director de RoboJam España, tenemos aquí al señor Eduardo Sanrufo, muy buenos días o buenas tardes para usted. Hola, eh, buenos días. Ya que, ya que estamos eh, aquí en la Competición Colombia, pues nada, sí, pues muy muy contento y agradecido de estar en esta en esta competición, que la verdad que se ve que nada más, pues que por el rato que hemos estado logrando, que va a ser pues muy, muy interesante con los robots que nos han enseñado. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Eh, sáquenos de una duda muy rapidito. ¿Qué cosa es NNTT? Nuevas tecnologías. Ah, perfecto, excelente. Entonces, muchas gracias, y tenemos también al señor Esteban Rodríguez, quien es tecnólogo en electrónica, estudiante de ingeniería electrónica, entrenador y profesor de robótica con más de siete años de experiencia, entrenador y campeón de torneos como Robotex Latam, Robotex Internacional y VEX IQ. Muy buenos días, Esteban. Buenos días a, a ti y ¿no? a todos los chicos que me hace mucha ilusión estar aquí hoy antes como participante, ya como juez, vamos a ver qué más sigue <ríe> pero excelente, estaré por acá acompañándolos, junto con Eduardo Sanrufo, Dino tomando los tiempos, acompañándolos y asesorándolos para que toda esta competencia salga excelente. Perfecto entonces, muchísimas gracias Esteban, tenemos aquí en los comentarios a Ángel Hernández también saludando desde Maker School y bueno, tenemos cinco robots en esta categoría Así que bueno, son tres rondas las que vamos a ver de cada robot Tenemos a los robots Maker School 1 y Maker School 2 del equipo Maker School Al robot Necros del equipo Robin y Nem desde Bucaramanga Santander Tenemos al robot Eva del equipo Maker Girls de Medellín Y al robot Saba del equipo Robots de Bucaramanga Y me olvidé de comentar la procedencia de Maker School Ellos son de Cincelejo Sucre listo entonces, listos todos, vamos a empezar de una vez, temprano, pero antes también, eh, señor Mister Roboto, algunas palabras antes de empezar. Sí, no, no pueden faltar las palabras, primero, eh, felicitando a los equipos por partir el día de hoy, por estar aquí, por creer en esta competencia, Piper Race es la segunda vez que se hace esta categoría, eh, y la verdad que estamos muy contentos, ya que, que, que bueno, a pesar de ser nueva, en la primera competencia de Colombia, solo un equipo, y ahora hay cinco, entonces, eh, bueno, pues, bien, vamos, vamos creciendo. creciendo. Eh, muy, muy importante, importante recordarles, fair play. Hemos tenido, por lo general, muy buen torneo, algunos incidentes, hemos hablado, es muy importante el fair play, el ser eh, justos, promover todos estos valores que queremos hacer desde la robótica, de la parte del trabajo en equipo, la parte del de la eh, recordamos que los equipos, en caso de tener algún reclamo, el participante o el entrenador eh, Lo puede hacer, ya sea en audio o por el chat, y con mucho gusto se les responde Entonces, muchas gracias a todos los equipos Perfecto, eh, antes de empezar también, por favor, a todos los competidores que están aquí en el Meet Traten de mantener su micrófono y su cámara apagados, a menos que les toque su turno ¿Vale? Porque ahorita acabo de escuchar a 10 Mr. Robotos hablando a la vez y, y, y es como que un poquito raro, ¿no? Entonces, por favor apaguemos todos nuestros micrófonos, nuestras cámaras, excepción de los jueces y pues bueno, vamos a empezar, muchas gracias Mauricio Mazo por compartir la señal Y gracias al saludo también en los comentarios de Humberto Juárez Rocío López Que dice saludos desde Irapuato, Guanajuato, México, muchísimas gracias Nos desea mucho éxitos y felicidades desde la escuela superior técnica número 60 Y muchas gracias Henry Janco, también por ese like Vamos a empezar con el primer robot y es el turno de Maker School 1 del equipo Maker School Desde Cincelejo, Sucre School, por favor, encienda la cámara. Aquí está ya. Bueno. Perfecto, muy bien. Podéis colocar el robot cuando queráis. Tengo el cronómetro listo. ¿Eduardo también lo tiene listo? Yo también. Perfecto. Listo, empezamos entonces a la cuenta del competidor, ¿verdad? Sí, cuando el competidor nos diga, haga la cuenta regresiva, inmediatamente... Ponemos el cronómetro a andar Ok, perfecto entonces competidor Cuente fuerte y empezamos Cuenta duro Uno, lo... dos, tres Empieza el robot maker school 1 Ahí va a hacer su recorrido Empieza caminando de forma muy rápida Está yendo bastante derecho Bastante bien Ahí se desvía hacia la izquierda Se choca, se cae el robot puede volver a la línea de inicio Siempre que el competidor toque el robot Tiene que sí o sí volver a la línea de inicio Nunca olviden esto, chicos Ahí va el robot caminando pasito a pasito Se va hacia la derecha, se vuelve a caer El competidor lo regresa hacia el inicio Jueces, por favor, nos, nos recuerdan cuál es el tiempo máximo de la ronda Dos minutos Perfecto, entonces el robot tiene dos minutos como máximo para llegar a la meta. Se está yendo de costado. Parece que aún tiene sueño, quiere seguir durmiendo este robot. Pero ahí va, tiene vamos, que llegar vamos. a la meta. Está ya por la mitad del camino. Se vuelve a caer, vamos con paciencia. Sí va a llegar, sí va a llegar. Ahí ya se está nos cayendo preocupes. al inicio, pero... Está... No os preocupéis que todavía queda mucho tiempo, que todavía nos queda un minuto completo. Así es, todavía le queda un minuto. Y está ya cerquita... Se vuelve a caer hacia la izquierda. Vamos chicos, hay tiempo. Vamos. Este robot no ha desayunado bien todavía. Lo que pasa es que le hemos puesto el turno en medio de desayuno al robot. Y bueno, hasta vamos, que está se bien, desmaya. Ahí va, está vamos, casi, caminos, está cerca. Vamos. Está a punto de llegar. Y bueno, se vuelve a caer. Regresa al inicio. Vamos a ver si ahora sí llega. Por favor, todos en los comentarios de Facebook también apoyando al robot de Maker School. Y pues bueno, Marisa, le queda un poco de... menos de un minuto, pero todavía se puede. El tiempo sigue corriendo, el robot sigue intentando, regresa al inicio, se vuelve a caer. Ahí tiene que ir más derecho. El robot empezó derecho, ahora se está yendo hacia los lados. ¿Qué tiempo queda? Cinco, cinco segundos. segundos. Ok, le quedan solo cinco segundos al robot. Uno, dos tiempo. minutos. Tiempo. Y bueno. Tiempo. Oh. Se le Lo ha sentimos, acabado pero... el tiempo. Lo sentimos. está bien Pero bueno, así todavía puedes practicar que todavía nos quedan dos rondas más. Así es. Le quedan dos rondas a Robot Maker School 1, así que sin problema. Entonces, nos quedamos con el tiempo de 240 segundos. No, 120. 120. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. 120. Estoy pensando <risa> sí, ya sí, en... Sí, sí yo, yo también estoy sin desayuno, así que mi, mis cálculos <risa> no están muy buenos. Eh, vale, bueno, bueno. Vamos con el siguiente robot. Eh, también muchísimas gracias a Henry Hanco y a Mauricio Mazo que están aquí mandando sus saludos por los comentarios de Facebook. Y seguimos con el robot Necros del equipo Robin Inem desde Bucaramanga Santander. Ahí lo tenemos bien, desde chicos, la cámara recuerde, de Genos. Hacen, nos, hacen nos hacen el conteo fuerte e iniciamos ¿Sí? a la cuenta de ustedes. ¿Listo? Sí, está listo. ¿Eduardo está listo? ¿Estamos listos? Listo, chicos, cuando quieran. Uno, dos, tres, ya. Y ahí sale el robot Necros, eh, se desanime un poquito, lo piensa... Se acomoda, está tratando de acomodarse para ir de frente, y ahí va, ahora sí se anima, el robot empieza a caminar, lo vuelve a pensar, un robot bastante dudoso, tenemos otro robot filósofo, ayer tuvimos también un robot filósofo que pensaba cada uno de sus movimientos, este robot parece que le gusta a Roboyan porque está yendo hacia el logo y se ha salido de la pista, tiene que regresar al inicio, regresa al inicio, y este robot cuando camina tiene un poquito más de, más de ritmo, ¿no? Está ahí más... Un poquito más sí, como bailando es. es un poco tímido pero cuando ya coge el empuje Ya vamos, así Así logra avanzar Logra avanzar Pero ahí vemos el robot que avanza Está avanzando y ahora lo piensa Es como un robot bastante precavido Pero cuando, cuando quiere avanzar Lento, Ahí va pero rápido seguro. Lento así pero es. seguro Está yendo derecho por ahora Está ya casi llegando a la mitad de la pista Y a la mitad bien. del tiempo también y ahora no, no. el tiempo también <ríe> mientras esté derecho mientras esté en el centro de la pista no hay problema y el robot ahí sigue caminando ya llegó a la mitad y vamos a no ver a le vida. queda solamente un poquito no lo pienses mucho por favor necros que se te va el tiempo no, y el no, robot sigue avanzando sigue avanzando cuidado bueno. que está mirando hacia el costado y eso no es muy bueno tiene que ir derecho Vamos, Necros, le queda poco tiempo ya. Por favor, ¿me confirman nos cuánto tiempo le queda? 20 segundos. Sí, 20 segundos. 20 nos segundos queda. para Necros, pero está cerca, y... está cerquita. Va a sobrar, le va a sobrar hasta tiempo, que vamos muy bien. A ver, ¿puede avanzar? 10 segundos solamente. Ahí nos muestra el tatuaje que tiene en la espalda el robot Necros. Cuidado que <risa> se va, cuidado que se va. El robot se ha ido al costado tiempo. Tiempo. y se, se le ha tiempo. terminado el tiempo. Bueno, igual un gran intento para el robot Necros, un fuerte aplauso virtual para él también, tiene dos rondas más para la poder buena. mejorarlo. Ha estado y... muy poquito, muy poquito ha estado. Así es. Eh, ¿Qué pasó, Mr. Roboto? Realmente para a los equipos, bueno, aquí igual no, eh, no llegó al final, pero cuando lo toman y lo vuelven a poner al de principio, de es este en la, la línea. Que, que eso que muy, muy bien en cuenta. por perfecto. favor. Perfecto. Bueno. Okay. Uh, yo también les hago, les hago una recomendación, chicos: aprovechemos también este tiempo entre rondas de los otros equipos para mirar qué mejoras le podemos hacer a nuestro robot, eh, qué cosa podemos pulir, qué, po qué cosa podemos alistar. Sabemos que el tiempo entre ronda y ronda es corto, pero hay que aprovechar el tiempo para que nuestra próxima ronda sea mucho mejor. ¿Listo? Eh, una cosita también, Mr. Roboto. Yo le estaba echando la culpa a los competidores, pero en realidad lo escucho con bastante eco. Creo que es. Sí, es, un detalle es el de micrófono usted. de Mr. Roboto, sí. Sí, por favor vea eso porque <ríe> se, se escucha un poco raro. Oh, boy, ok, un saludo también a Sebastián Fleitas, que está aquí saludando también en los comentarios desde Paraguay. Así que no, el, el concurso es de Colombia, pero nos están viendo en toda Latinoamérica, chicos, así que cuidado ahí. Eh, vamos con el siguiente robot que sería el robot Eva del equipo Maker Girls desde Medellín. Eva. Hola, tuvimos inconvenientes con en la fuente de poder se nos acaba de desconectar el cable del Arduino USB. Entonces no funciona nuestro robot. No, pre eh, eh, van a necesitar un poco más de tiempo Los podemos pasar para el final de la ronda Perfecto, muchas gracias Ok, entonces el robot Eva pasa para el final de la ronda Vamos con el siguiente que sería el robot Saba Del equipo Polyrobots de Bucaramanga Santander Robot Saba Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, ¿eh? Perfecto. Ahí tenemos Gracias. el robot que viene muy contento, viene sonriente a la competencia. Igual bueno, es muy justito, pero si justamente podría ser detrás de la línea, lo que no sé es si igual que la mesa, para que justamente esté detrás de la línea negra. Pero más, un ¿Esa mesa ¿Me escucha? Se... Ahí, sí, ahí está bien, ahí está detrás de la línea. Eh, quedamos, haz un conteo en voz alta para que escuchemos. Eduardo, ¿está listo? Estamos listos. Yo estoy listo, cuando tú quieras. Listo, haz el conteo y comenzamos. Tres, dos, uno ya. Esa mesa se me hace conocida. Son diferentes nombres de equipo, pero pues, al final están en el mismo lugar. Y ahí va el robot Saba. Un robot un poquito, un poquito más cabezón, ¿no? De Que los robots anteriores Pero está bien eh, Está yendo un poquito más decidido Aunque este robot está caminando un poco de costado Está un poquito raro Ahí va yendo pasito a pasito Pero A ver, viendo así avanzando Genial, Dime, dígame Mr. Roboto Son, son hermanos Los dos ah, el, el pasado y ellos Perfecto entonces, muy bien, qué genial que, que incluso estén compitiendo dentro de, de la misma familia, ¿no? Algo que ayer también comentábamos que se ve un poquito yeah. de unión familiar aquí. Eh, y, la, y la chica que pasó ahorita fue la Ajá. que ganó ayer en Bumper, El hermanito, había ganado en Bumper Bot en Robo Jam Beta. O sea que ya los dos hermanos van para Robo Jam All Stars y aquí están disputándose otro cupo. En... Oh. Ah, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya el robot Saba que está llegando hacia la mitad de la pista. Nos quedan aproximadamente 40 segunditos. Nos quedan 40 segundos. Entonces, ahí este robot ey, se oh, cae, bien, se bien, cae bien. de costado, se cae a la derecha, por favor, detrás de la línea. Perfecto, Perfecto. sigue el robot. Cuidado que se puede caer, eh. Cuidado que este bueno, robot se está yendo de costado y si se cae el robot F en el chat. Ahí está el robot y ahora sí está avanzando, ahora sí está avanzando. Cuidado que el Robot, tenemos un robot un poquito eh, que, que eh. le gustan los deportes extremos. Nos pero bueno. Segundos. que no se deprime el robot, que todavía puede seguir para adelante. Sí. Claro. El robot no llegó y ya se quiere tirar al abismo, pero bueno, no importa. Ahí está avanzando. Tiempo, ahora sí, güey. Bueno. No se no, le no, ha terminado no. el tiempo el robot Saba. Tenemos por ahora un triple empate en el primer lugar. Tres robots con 120 segundos. Y vamos con el cuarto robot en hacer su primera ronda, que es Maker School 2 del equipo Maker School de Cincelejo Sucre. Eh, Dino, hay mucho cuidado. No creo que nos llegue a pasar. No ¿sí? Esperemos que no. Si ningún robot termina la ronda, porque ninguno ha terminado ronda. Si ningún no termina ronda eh, en la competencia se da por declarada la categoría nula, listo, desierta entonces eh, esperemos que algún robot llegue a terminar para que tenga un tiempo válido, porque a pesar de que son tiempos de 120 segundos son asignados pero sin terminar claro. entonces si eso llega a todas las rondas, a todos los robots se declara categoría desierta perfecto Mr. Roboto muchísimas gracias por la aclaración y ya tenemos listo el Robot Maker School 2 Los jueces si dan su visto bueno Por favor, para poder empezar Sí, por aquí estamos listos Claro, yo estoy listo también eh, Nos haces el conteo en voz alta Y estamos listos cuando tú quieras El conteo no escuchamos Chicos, eh, chicos Por favor, el, tienen el, que reiniciar El micrófono, el micrófono estaba cerrado Seguro, de nuevo Uno, dos, tres muy Ahora bien. sí empieza el robot Maker School 2, que ya se empieza a caer el robot azul, que incluso han numerado los robots, este robot viene con el número 2, con la camiseta número 2, y ahí Uy, llega a la mitad, está yendo muy bien, aunque se con ayuda con perfecto. la madera de la pared. Se está ayudando con la madera, pero es totalmente válido. Está bien, está a punto de llegar. Va a ser el primer Uf. robot en llegar a la meta. Está a pocos centímetros. Maker School 2 de llegar a la meta. La va a cruzar y el robot ha cruzado la meta. Así eh, que... fantástico wow. Así que el comentario Una de baña. Mr. Roboto queda nulo. El robot <ríe> sí, no porque ya tenemos un robot que ha llegado a la meta. Bueno, eh, vamos pero con el tiempo oficial. con las otras posiciones. Ah, Debe okay, también vale, tiempos válidos vale, vale. para las otras posiciones, para el segundito y tercer puesto también Pero pero no Perfecto. sea pincha globo, señor Mister Roboto, por favor yo, Vamos con el no, tiempo pues, oficial de digo, nuestros jueces, por favor <ríe> eh, Mi tiempo mi tiempo es de 30 segundos exacto Yo también, 30 segundos Perfecto 30 con 21, entonces 30 eh, perfecto. perfecto. Listo, entonces, entonces, por ahora va en el liderazgo de la tabla el robot Maker School 2 con 30 segundos y el robot Eva, por favor, está listo. Robot Eva del equipo Maker Girls, está listo. No, aún estamos terminando como de preparar el robotcito. Ok, entonces jueces, le podemos dar igual 120 al robot Eva y pasaría para la segunda ronda. Vale, perfecto. Vale, correcto. Ok, entonces 120 también para el robot Eva por ahora. Eh, ronda 1 va ganando el robot Maker School 2 con 30 segundos y pasaríamos a la segunda ronda. Jueces, ¿alguna indicación, observación antes de empezar esta segunda ronda? Pues la verdad, es decir, que no sé si ellos están nerviosos, pero nosotros estamos súper nerviosos, es decir, porque la verdad es que no, al final es que teníamos te un montón, es decir, y, y vamos, y segundo, seguro, seguro, que ahora ya pues este tiempillo que tienen entre que compiten los demás, pues todavía ha servido para, para mejorar esos fallos de la primera ronda y que el segundo todavía es mucho más interesante y mucho más estresante, vas Bueno, yo lo que les tengo por decir es, que sí, reiterando lo que dice Eduardo, estamos más nerviosos nosotros que ustedes, la verdad. Y, y como les digo, aprovechen cada segundo, se los digo también como entrenador que, que soy y que fui, eh, aprovechen cada segundo que tengan para hacerles los ajustes necesarios para que cada ronda, pues ya nos quedan dos rondas, creo que es suficiente para, para, para que los que no lo han logrado lo logren y mejoren el tiempo que... Tienen Maker School 2 en este momento, así que eh, mucho ánimo chicos, mucho ánimo, esto apenas está comenzando, apenas llevamos una ronda, nos faltan otras dos, así que bueno, ya Dino nos dará la indicación, pero vamos, nos queda demasiado, nos queda demasiado chicos, ánimo. Así es, y bueno, vamos a empezar ya la segunda ronda. Entonces, porque los chicos también ya están ansiosos de batir ese récord de 30 segundos, entonces empezamos con el robot Maker School 1 del equipo Maker School desde Cincelejo Sucre. Maker School 1, por favor. Muy bien, ahí los tenemos. Perfecto. Acuérdense de prender el micrófono para el conteo. Robot detrás de la línea, perfecto. ¿Eduardo está listo? Estamos listos. Yo estoy listo, que nos hagan la cuenta y nos vamos. Uno, dos, tres. Y con la camiseta número uno sale Robot Maker School 1, también apoye... Bueno. Parecía que se iba a apoyar en la pared como su hermanito Maker School 2 Pero este robot se está yendo de pared a pared Y por ahí se va chocando Este robot es un poquito mareadito Bueno, parece que se ha ido, se ha ido de fiesta anoche Y está ahí en, temprano en la mañana yendo de pared en pared Pero bueno Vamos a ver qué pasa con este robot que se vuelve a caer un robot que, que bueno, le, le gusta recostarse mucho, le gusta irse hacia la derecha, hacia la izquierda, se vuelve a caer, <ríe> pero <ríe> en una de esas... <ríe> sí en una de esas nos da la sorpresa y llega a la meta, así que mucho ojo sí. con este robot. Vamos, Ahí está yendo, vamos. está cerca oh, y se tanto. va a la pared, se cae de espaldas esta. Hay tiempo, hay un minuto, hay un minuto. Le queda un minuto al robot. Está yendo, parece que ahora sí está yendo de derecho. ¡Ojo jueces! Ahora sí está yendo derecho, se va un poquito hacia la izquierda, pero vamos. sigue avanzando. Está a pocos centímetros de llegar, vamos. está a punto de llegar a la línea de meta, va a cruzar y el robot ha cruzado. Ha cruzado a la línea de meta, un fuerte aplauso Excelente. para Maker School 1. Y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo... Es correcto, 1.15 con 46. 1.15 tengo también. Perfecto, entonces, okay. 75 segundos. Es ¿Sí correcto. Sí. Perfecto. Pues Estos... vamos a sumar... 75 segundos para Maker School 1, que por ahora ocupa el segundo lugar. Y vamos con el robot Necros del equipo Robin Inem desde Bukara, Manga Santander. Ahí tenemos ya eh... al robot. Perfecto, por aquí estamos listos. Yo estoy... Aquí, yo estoy listo, que escuchemos el conteo, y nos fuimos. 3, 2, 1, ya. Tenemos nuevamente al robot más sonriente de la competencia, que casi le gana el impulso, y casi se va de cara, pero ha mantenido la compostura, y ahí está el robot tratando de ubicarse bien para ir hacia adelante, ahí está avanzando, pero parece que cuando, cuando avanza mucho, se va un poquito hacia adelante... Ahí se acomoda, lo piensa más Sin perder la sonrisa Y el robot se está yendo hacia el costado El competidor decide regresar hacia el inicio Así que vuelve a empezar este robot El tiempo sigue corriendo Ahí está avanzando, ahora sí avanza un poco más derecho Está avanzando con todo, ahora sí sin parar Ya no lo está pensando, el robot está yendo tan tambaleándose Pero está avanzando, cuidado que está girando hacia la derecha Y eso no es tan bueno, el robot tiene que ir derechito Ahí el robot se da cuenta que se estaba yendo hacia la pared Lo piensa, se acomoda, trata de avanzar un poco más Está a la mitad de la pista Tiene todavía un tiempo. buen tiempo está a la mitad del tiempo, le queda un minutito, avanza un poco más, pero está mirando hacia el costado, está mirando hacia la derecha, tiene que enderezarse, ahora sí, se endereza, está mirando hacia el centro, puede ir hacia ¡Vamos! adelante, el robot sigue avanzando, está en el límite de la pista, está en el costado, el robot se confunde un poco, se está enderezando de nuevo, tiene que mirar hacia el frente y avanzar, ahí avanza el robot, Quedan está avanzando Necros. 30 segundos y está muy cerca de la línea de meta. Cuidado con este robot que le quedan pocos centímetros. Está mirando no. hacia el frente. Tiene que seguir mirando hacia el frente y avanzar. Le queda poco, le queda poco, pero está volteando hacia la pared. Cuidado que el robot se queda mirando hacia la pared y empieza a avanzar hacia sí. el costado. Ya no quiere nada el robot. Se ha quedado ahí. La... Regresa. Sí, a y pues bueno, le queda ya poco tiempo al tiempo, robot. Tiempo, se tiempo. se oh, le ha terminado poco, el tiempo. Muy Necros. poquito. Muy poquito. Uh. Yo creo Mister que la Roboto, tercera la tercera va a ser la vencida. Mister robot dándole la aclaración que nos ibas a aclarar en este momento. Recuerden que hay un mínimo de ancho, pero no hay un máximo. O sea, que si le quitan las paredes de los lados es válido. Muy bien, muchas gracias Entonces, vamos con el siguiente Que le tocaría al robot Eva de Maker Girls Si es que está listo Eva está listo, si no Nuevamente lo vamos a poner al final de la ronda Vamos a intentarlo Perfecto, Perfecto. esa es la actitud Genial. Entonces, vamos a conocer Al robot Eva del equipo Maker Girls Desde Medellín perfecto ahí ya estamos detrás tres. de la línea eh, espérate espérate eduardo estamos listos estamos ver, listos 2 1 ahí empieza el robot Eva ¡Wow! y el robot se ¡Vamos, cae vamos, de espaldas vamos, pero vamos. puede hacerlo todavía este robot ha tenido un problema con la batería y está con un power bank Así que esto también puede afectar al equilibrio del robot porque el power bank tiene también su, su peso y el robot se está cayendo de espaldas. El robot está un poquito mareado, parece que no, no le gusta tener el power bank en la cabeza, está que no sabe a dónde ir, está mareadito el robot, cuidado que se está tropezando también con el cable y bueno, el robot... Está yendo para atrás. Yo creo que es también por el tema de, de la distribución del peso. Pero bueno, ahí está avanzando. Va avanzando el robot. Se vuelve a caer. Tiene que calmarse un poquito ese robot. Tiene que equilibrar un poquito el peso que tiene sobre la cabeza. Y avanzar. El robot está mareado. Está. Bueno, lo pone el de pop, espalda. No decir, que en va a ser... Eso... Bueno. Parecía que iba a ser la de... de. mi hija. Iba sí, a decir robot. Que eso me acuerda a mí mi... cuando estaba empezando a caminar, que era muy, como era más ca... la cabeza era más grande, se siempre caía. Vale, vale. Se nos ha apagado la cámara, qué por favor, Paula. De... Ahora sí. Vale, parecía que el robot iba a ser la de Michael Vamos, Jackson, que iba a avanzar para atrás. Que sería una buena opción también, ¿eh? que, que, que vaya para atrás. Pero, pues bueno, como vemos, el robot está retrocediendo... De repente, le han... De repente le han puesto al revés los motores y por eso está yendo para atrás. Muchas gracias a Sintu por eh, seguir a nuestra página, Mr. Roboto. Y ya le quedan pocos segundos al Robot Eva. Cinco segundos. No. Tiempo, oh. tiempo. Bueno, pero oye, enhorabuena, que lo habéis intentado, que al final. Eh, sí, pues todavía nos queda todavía una ronda, así que todavía. Bueno nos queda, y hora. Y quiero sí. quiero también aprovechar el momento, chicos, para no solo para el robot de el robot Saba, sino para todos los otros que de de pronto no han podido terminar la ronda y es, miren bien la distribución del peso, como lo decía Dino, es muy importante en este caso la distribución del peso, así que. Observen bien cómo pueden mejorar su robot en esto para que puedan superar los tiempos de Maker School, que hasta ahora, Maker School 1 y Maker School 2 están punteando la tabla. Así que vamos con mucho ánimo, vamos a repartir bien el peso de esos robots para que podamos culminar y hacer un buen tiempo. ¿Listo? Así es. Y también importante sí. lo que mencionaba Eduardo, ¿no? acerca del robot EVA que al final, sí. admirable también la decisión de decir, bueno, no importa, vamos a intentarlo y vamos con todo a la pista que esa al final es la actitud y tiene Eva un intento más pero vamos con el robot Saba ahora del equipo Poly Robots que el competidor ya está ansioso por empezar está ahí que no le caben las ganas de ponerle play a su robot y bueno, Me... eh, pues es... sí, te, te escuchamos. escuchamos Eduardo está listo ¿Sí? ¿Estamos listos? Yo Perfecto. estoy listo a la cuenta que tú nos digas. ¿Listo? Bueno, 3, 2, 1, ya. Empieza el robot, sabe entonces. El robot de blanco con negro. El robot más cabezón de toda la competencia. Y está yendo, bueno, se ha quedado ahí parado. Está como que yendo un pasito al costado, un pasito al otro costado. Pero ahora sí está avanzando. Avanza poquito a poquito. Pero el robot está, está muy saltarín, eh. está como que avanza un poquito y se pone a saltar al costado, parece que no le cabe la emoción al robot, está muy contento, pero tiene que avanzar. Muy bonito tiene que ir la hacia personalización. Adelante. Sí, exacto. Personaliz está genial. Sí, está muy bonito, yo creo que en, en sí los cinco robots están muy bonitos, este robot está sonriente, está muy contento de participar, pero también tiene que estar contento de llegar a la meta, que ese es el objetivo, se va ahí para el costado, pero está avanzando, recuerden como dijo Mr. Roboto que... Eh, la pista tiene un mínimo, pero no tiene un máximo de ancho. Entonces, el robot puede irse para donde desee. La cuestión es que llegue a la meta. Está ya a la mitad del recorrido. Está llegando. Por favor, jueces, ¿cuánto tiempo le queda al robot? Nos quedan 40 segundos. 40 Correcto. segundos. Que sí se puede. Puede llegar tranquilamente en esos 40 segundos. El robot está yendo de costado, pero... Está mirando hacia la meta, el robot tiene claro su objetivo, y vemos que también el robot tiene ojos en la espalda, y tiene <risa> lengua en la espalda, este es un robot doble cara, así que bueno, no me había percatado de eso, pero igual el robot está yendo hacia adelante, ahora se coloca de costado, y eso, bueno, voy a hacer un, un pequeño spoiler, o no sé cómo llamarlo aquí, eh... Nadie dice que el robot tenga siempre que avanzar de frente. De repente, si tu robot es más rápido avanzando de tiempo, costado... Tiempo, Dino, qué pena, tiempo. Bueno. Sí, sí, sentimos cortarte. <risa> no te preocupes, se acabó el tiempo, entonces para Saba se cae de espaldas también, de la impresión de que se le acabó el tiempo. Y bueno, como les comentaba, chicos, de repente si su robot saben de que va más rápido de costado... Pueden programarlo por ahí para que vaya de costado y que empiece de costado, ¿no? Esto se los dejo como un consejito por ahí. Muchas gracias a Dubis Olivero por compartir el video. Y bueno, chicos, 120 entonces para Saba y nos vamos con el actual primer puesto de la categoría por el momento: el Robot Maker School 2 desde Cincelejo, Sucre. Muy bien, sí. eh, estamos está listos. Listo. Yo estoy listo, quedamos a la cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Ahí empieza el Robot Maker School 2. Vamos a ver si logra superar su propio tiempo. El robot tuvo un problema, regresa de niña de inicio, pero ahora sí está avanzando como en la primera ronda, apoyado de la pared de la derecha, pero está yendo derecho, está yendo directo hacia la meta, parece que nuevamente va a llegar, es probable que supere su tiempo, muy cuidado muy ahí con el tiempo, está a punto de llegar a la meta, está a poquitos centímetros, un par de pasos más, el robot se cae y no llega a cruzar totalmente la línea de meta, ya saben de el robot tiene que cruzar entero la línea de meta y estaba a punto de superar su tiempo, pero ese pequeño tropezón pues le impidió superar su récord. De todas maneras tiene que llegar a la meta en esta segunda ronda. Ahí se está acercando ya la meta. Está a punto de llegar. Y pues bueno, cosas que pasan en la competencia. Ya va a llegar. Está a dos pasitos. Y el robot muy ha bien, cruzado bien, la meta. Excelente. Perfecto. Felicitaciones. Vamos con muy el tiempo oficial. Maker Yo tengo 2. 59 segundos Yo tengo exactamente 59 segundos también Perfecto, entonces Fantástico, 59 pues. segundos Y con él hemos terminado la ronda 3 eh, y, Perdón, la ronda 2 Y vamos a empezar rápidamente con la ronda 3 ¿Jueces algún comentario antes de empezar? Bueno, ya sabéis eso Que es el mejor tiempo de las tres rondas Así es decir, estas dos Pues vamos a decir así que han podido servir de calentamiento Así que al final pues puede ser que la tercera se decida todo Entonces bueno, que no os deprimáis Si todavía hay oportunidad Y vamos, a decir eh, Todo lo que habéis trabajado pues lo, lo podéis demostrar ahora Y seguro que, que está sensacional Y después pues ¿eh? Un momentito de... ¿Me quedes culo uno? Pues... está muy ansiosos los chicos <risa> ¿Podemos? Chicos, me, me quedes, Kudu, no, to, to, un momento, por favor, tranquilidad, chicos. <risa> vale. Perfecto, pues pues nada, pues eso, nada más. Si quieres indicar algo, Estrán... Bueno, no, pues yo también te apoyo, Eduardo, en, en el sentido de que nos queda mucho tiempo aún todavía, ¿sí? Con mucho tiempo me refiero a esta ronda, es la definitiva que, como dice Eduardo... Sirvió de calentamiento, sirvió para mirar qué estaba pasando con nuestro robot y esta es definitiva, así que mucho ánimo para todos, muchísimo ánimo que, que también como lo decía Dino, si ves que tu robot es mejor andando de, de hacia atrás, hacia un lado, ponlo, ponlo hacia ese lado para que pueda terminar la pista que va a ser válido, listo, así que mucho ánimo y yo creo que nos fuimos derecho con esta última ronda. Listo, entonces empezamos la ronda número 3 con el robot Maker School 1 que ya está listo para empezar. Entonces si ¿sí los jueces dan su visto bueno. Listo, ¿Está bien? estoy listo. Cuando escuchemos el conteo. Duro. 1, 2, 3. Empieza el Robot Maker School 1 que tiene su tiempo récord personal de 75 segundos y está yendo a romper el récord de su compañero de equipo de 30 segundos. El Robot tuvo un problema, eh, regresó a la línea de inicio, pero ahora está yendo derechito, está ya por la mitad de la Dino, pista. Atento que, puede, atento que puede superar a su, a su hermano. Ojo, cuidado con, por ahí con el tiempo que está ya a punto oh, de no, llegar y oh, se si cae no. justo antes de llegar. Pero el robot sigue avanzando, lo sigue intentando. Vamos a ver qué tiempo logra. Se vuelve a caer. Este robot estaba ya, tuvo un chispazo ahí que estaba yendo de frente ya todo el circuito. Pero eh, vuelve a perder el equilibrio, se vuelve a caer. Todavía puede llegar a la meta, le queda tiempo todavía. Vamos a ver cuánto hace. Por favor, cada vez que regresa al inicio tiene que estar detrás de la línea. Tengan mucho cuidado con eso, Por favor. El robot ya va por la mitad de la pista Está yendo otra vez derecho Ojalá que esta vez no se caiga por favor Todos cruzando los dedos para que el robot no se vuelva a caer Está ya a puntito de llegar Va a llegar a la línea de meta La va a cruzar y el robot ha llegado Muy bien, excelente Edino, te hago el spoiler Acaba de superar su propio récord wow. su, propio, su propio tiempo Perfecto Hizo 1.12, tengo yo. Justo, 1.12, 72 eh, segundos. Exactamente, su, se ha superado por 3 segundos, muy bien. Ha mejorado Perfecto. su tiempo. 72... Es la diferencia, dirán, sí. dirán que es poco, pero hace mucho la diferencia muchachos, no, Incluso un segundo puede ser vital en esta, en esta competencia. Así que muy buen trabajo. Nos quedamos entonces con 72 segundos como tiempo oficial de Robot Maker School 1. Y ahora pasamos con Necros del equipo Robin Inem desde Bucaramanga. Oh, qué chulo. Así mira, mira, duro, estás caro, está... Sí, está súper bonito, súper, súper bonito. Bueno, eh, yo estoy listo Eduardo yo está también, listo También. Estamos Escuchamos el conteo Y quedamos 3, 2, 1, Ya Sale el robot Necros En su tercera ronda Este robot todavía no ha logrado llegar a la meta Pero esperemos que esta tercera Sea la vencida El robot se está acomodando La cámara se voltea Por favor, chicos, piensen en nuestros cuellos de repente han volteado la imagen para que el robot caiga, ¿no? Pero no, no funciona así, chicos eh, Tienen que prender la cámara, por favor No estamos viendo el robot Chicos, tienen que prender no la cámara switch. Si aparece el robot en el final, vamos a tener alguna duda eh, Sí, si no vemos al robot, pues tendremos que reiniciar el intento Chicos, no se está viendo el robot La, la cámara, por favor, ahí, ahora. ahora Bueno, el robot está a la mitad de camino, entonces, jueces, ¿sí validan ¿sí si validan Si, continuamos. Reiniciar? Sí, reiniciemos, por favor, reiniciemos por favor. Oh, Uy, el robot se ha caído y ahí se descabezó Ha perdido la cabeza Ha perdido la cabeza <risa> Pero bueno, esperemos que solamente vamos sea a reiniciar. Sí, eso Eduardo, vamos a reiniciar. Eduardo, reiniciamos, cierto? Pues por, por, por lo que no vimos. Perfecto, pues reiniciamos. Si sí. ¿Está bueno. bien? Bueno, eh, bueno, procuremos chicos estar pendientes de, de que la cámara siempre esté prendida para que sea una ronda válida, ¿ok? De ustedes, yo, yo no estaba, entonces se lo dejo a ustedes. Vale. Jueces. Perfecto, pues. Perfecto. Bueno, listo? estoy listo de nuevo. Eh, escuchamos el conteo e iniciamos. 3, 2, 1, ya. Empieza nuevamente el robot Necros. Vamos a ver si ahora sí. Esperemos que ahora no tengamos problemas con la cámara y que el robot no se vuelva a caer. Ahí está avanzando de a poquitos trata de enderezarse, ahora sí se anima empieza a avanzar, pero se vuelve a quedar ahí el robot muy pensativo, sí, muy no. precavido dígame mister Roboto en caso de que pase lo que se va a la cámara no reiniciamos tiempo sino que el robot lo toman y lo vuelven a iniciar, es desde el inicio pero el tiempo continúa para, oh, la... okay. para que eso pase oh, sí, perfecto. porque sí tenemos que ver todo el recorrido, si estoy de acuerdo con los jueces debemos ver todo el recorrido Perfecto, entonces ya sabe, no solamente este competidor, sino todos los competidores El robot se va de costado, eh, se quiere lanzar hacia la silla Y bueno, ya sabe el competidor que si toca el robot, tiene que llevarlo nuevamente hacia el inicio Lo lleva hacia el inicio, el robot está tratando de avanzar Está a la mitad del tiempo ya, un minuto ha pasado el robot como que se anima y como que no se anima. Ahí está pensando si avanza o no avanza. Se queda mirando el logo del Robo Jam. Ahora sí se decide avanzar. Está mirando hacia adelante. Está avanzando un poquito. Vuelve a pensarlo bien. El robot tiene que acomodarse y avanzar. Ahí va avanzando. Está avanzando hacia adelante. Pero nuevamente lo piensa. Se desanima. Está mirando hacia el horizonte. Y ahora avanza un poquito más. Vamos que de a poquitos puede llegar hacia la meta Está ya casi a la mitad de la pista Y el robot se da media vuelta Se regresa, quiere regresar con su dueño El tiempo sigue corriendo, le quedan ya pocos segundos Cinco segundos Cinco segundos para el robot necros Tiempo, tiempo. Oh. Bueno Igual, gran trabajo de, de los chicos. Muy bonito el robot también. Pero, bueno, el tiempo oficial entonces para Necros se queda en 120. Que en realidad, como decía Mr. Robot, ese 120 es solo una asignación de tiempo. Pero, igual. Eh, gran trabajo de los chicos de Robin y Nem. Vamos con el siguiente, que es el tercer y último intento para el robot EVA del equipo Maker Girls desde Medellín. Robot EVA está listo. Robot Eva. Eh, vamos a intentar. Vale, vamos, vamos con toda... Bueno, les comento también de que ya empezó la homologación de la categoría Colorint, que es la siguiente categoría. Listo, a ver. Un, Tres, un poquito, dos, por favor. Que se vea un momento. Que la línea. Espérate, espérate, espérate. espérate ¿Y ¿Se puede espérate. acercar un poquito más? Sí. O Otra vez. Sí. Tres. Okay. Dos. Un, un momento, uno. por favor. Tiene que esperar el visto ah. bueno de los jueces para empezar el conteo. Acércate sí, un poco más para poder ver la línea. Ok. Perfecto. Eduardo está listo. Estamos listos. Bueno, ahora sí el conteo. Tres, dos, uno. ¡Empieza ahora sí el robot Eva! ¡Ahora sí va hacia adelante! Wow. ¡El robot, pero se está yendo de costado! ¡Se queda mirando a la pared! ¡Pero ya es un gran avance! ¡Ahora se va hacia atrás! ¡Dice no, por aquí no era! <risa> ¡Y se regresa con sus dueñas! Si quieres, lo... Eso, a empezar, ¿no? ¡Las quiere mucho! ¡Pero el robot tiene que ir hacia la meta! ¡Ahora lo colocan un poco más hacia la derecha! ¡El robot ahí está moviendo las patitas! pero se va contra la pared, se choca, por lo menos el robot ya está avanzando, lo cual es un avance, también es una mejora, pero tiene que irse hacia la meta, el robot se da media vuelta, vuelve a irse con sus dueñas, pero ahora hacia la de Michael Jackson, ahora está yendo hacia adelante, el robot no sabe qué hacer, está un poco confundido, parece que tiene mucho cariño con sus dueñas, y eh, no vemos la cámara, por favor, muchas gracias. El robot está queda yendo. Queda un minuto, queda un minuto. Ahora va hacia atrás. El robot está un poco confundido. Parece que lo, lo marea un poco al tener el power bank en la cabeza. Se cae de espaldas. El robot no sabe qué hacer, pero se está divirtiendo el robot, que eso es importante. ¡Ahí va! Ahí va avanzando el robot. Está avanzando, pero vuelve a irse contra la pared. Ahora va hacia atrás porque no le gusta la pared. Y se da media vuelta. Es un robot muy territorial. Le gusta su espacio. Pero no avanza hacia la meta, por favor. Eva, te quedan pocos segundos. 20, 20 segundos. 20 segundos ya para el robot. Eva que se va hacia la otra pared. Se queda mirando como niño castigado. Pero ahora se regresa. Va de nuevo a la línea de inicio. Va a avanzar. Está avanzando ahora sí. Y el robot... Se está quedando en el, en el lugar de inicio, en la zona de inicio. Se ¡Tiempo! acomoda y ¡Tiempo! se le acaba el tiempo para Eva. ¡Avanza! <risa> Gracias. Les le, le doy mucho cariño y no se quieren separar de vosotras. Exacto. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Bueno. Por lo menos, no... eh. Han intentado. Sí, ha estado, ha estado muy bien, hemos visto eh, no solamente en este robot, sino en todos los robots, a pesar de que quizás no llegan a la meta, pero hemos visto mejora eh, respecto a las rondas anteriores, lo cual también es muy bueno, así que chicos... Eh, mucho ánimo y quedan más torneos luego también así que nunca dejen de competir chicos que en cada torneo les va a ir cada vez mejor vamos a empezar con el siguiente que es el tercer intento de robot Saba del equipo Robots desde Bucaramanga Santander así que si todos si no, estamos listos antes de empezar para decirles una cosita un momentico, espera un momentico eh, Santiago, espera un segundito antes de empezar, recordar lo siguiente, eh, tenemos dos equipos en podio, lo cual es un perdido, falta ver que, en qué lugares, eh, para poder estar en podio tenemos que tener mínimamente una calidad, si no tenemos una ronda con tiempo no podemos estar en podio, para que tengan eso en cuenta, entonces Polyrobot todavía tiene una oportunidad, entonces vamos a mucha suerte. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Mr. Roboto, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias también, Emanuel de la Asunción, por compartir el video. Y bueno, jueces, si todo está listo. Ya bueno, estamos listo. listos. Escuchamos el conteo e iniciamos. Se quedó, que se quedó congelado. Ha sido la atención. ¿Ves, Roboto? Por, presión. ¿Por qué pones nerviosos a los chicos, robots No, no me parece. <risa> bueno, les estaba comentando también, chicos, que ya estamos en la homologación de la categoría Colorint, así que a las 10 en punto empezamos con la transmisión de esta categoría, no se lo pierdan. Muchas gracias, Shirley Osuna Chávez, por ese grandioso like en Facebook y pues bueno, chicos de Robots eh, están con la imagen congelada, de repente el robot ya llegó a la meta y nosotros ni enterados. Muchas gracias. No, ahí estamos, gracias. estamos de nuevo. Muy bien, gracias estamos listos. Vista. Chicos, escuchamos, enciendan el micrófono, escuchamos el conteo e iniciamos. 2, ¡Uno ya! Empieza el robot Saba. Muchas gracias, Pati Justiniani y Natalia Mazo por esos likes. Ahí va el robot Saba avanzando, pero está avanzando un poquito hacia el costado. Ok, este robot parece okay. que me ha hecho caso y está avanzando de costado, pero hacia la meta. Eh, aunque un poquito entrecortada la imagen, no. pero... El robot, bueno, el competidor decide coger al robot y llevarlo nuevamente al inicio. Eh, chicos, competidores, por favor, eh, me pueden ayudar apagando su micrófono un ratito porque está haciendo está acople aquí el sonido. Muchas gracias, el 811, por ese poderoso like. Ahí está yendo el robot. De costadito, pero está como que a la cuarta parte de la pista todavía Está yendo hacia la meta, pero también está yendo hacia el costado Cuidado que se está acercando al filo de la mesa Chicos, por favor, mucha precaución con ese robot Regresa al inicio Nos queda 40 segundos todavía Quedan 40 segundos, que podría llegar si es que se anima Pero el robot ahí está yendo pasito a pasito Muchas gracias a Ambrosia Vega por ese poderoso like Y pues bueno Por ahora, como decía, segundos. Mr. Roboto Tenemos solo dos robots en el podio Y este robot para alcanzar el podio Tiene que llegar a la meta Le quedan pocos segundos ya Pero el robot está avanzando El robot está avanzando Se está acercando a la mitad de la pista Muchas gracias a Alejandro Rojas por ese like El robot ya llegó a la mitad Casi, casi y 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y el tiempo. tiempo se le ha acabado a Saba y oh. se cae de la pena. <risa> Pero bueno, eh, pues muy buen trabajo. <risa> muy bien. Se ha cansado, se ha cansado. Saba, Muy buen trabajo también de Saba. Y bueno, nos quedamos solo con dos, eh, dos equipos en el podio. Ya queda Maker School 1 con su tiempo oficial de 72 Y Maker School 2 tiene su mejor tiempo con 30 Entonces prácticamente ya es el ganador Pero tiene que hacer su tercera ronda de todos modos Así que esta va a ser la ronda de la victoria La ronda de celebración Y vamos con el robot Maker School 2 del equipo Maker, Maker School De Cincelejo Sucre Y antes de empezar con esta ronda de la victoria eh, Tenemos que agradecer a nuestro patrocinador de la categoría que es super inventores que es un espacio dedicado a despertar el inventor que cada niño lleva dentro con una metodología divertida que muestra la cara amable de la tecnología ejecutando de manera amena actividades de enseñanza en áreas de la programación robótica internet las cosas biotecnología impresión 3d estimulando las habilidades necesarias para ser parte de una nueva generación del conocimiento y de investigación pueden conocer más de ellos en superinventores.com y por favor también no se olviden de seguir la página Let's go robot en facebook pues para enterarse de muchas Competencias de robot a nivel Latinoamérica y rapidito Esteban Eduardo eh, si hay alguna sí. forma de seguirlos si en redes sociales o alguna iniciativa que quieran anunciar. Pues, pues ¿sí Eduardo dale <risa> <risa> pues, pues no la verdad es sí que de momento sí, pues que ya sabéis eso pues que estas competencias que son muy importantes que después de aquí pues van a ir los los premiados, pues, van a ir a Roboyan All-Stars. Es decir, y, y más que nada eso, Pero, pues... Eh, ¿Cómo perdón? buscan a Indismatic? ¿Cómo, ah, eh, Sí, pues, eso, es decir, Indismatic. Es decir, pues, somos una asociación que, que estamos en España, aunque, bueno, pues, que trabajamos, pues, en las todas, todas actividades que se ponen online, pues, en, en cualquier parte del mundo. Y la web es www.indismatic.es. Y, entonces, nada, es decir, pues, ahora sacaremos las actividades de verano, porque pues aquí en España pues eh, ya en pocos días ya pues eh, se acaba el colegio y entonces nada, pues eh, lo iremos moviendo por los grupos y por las redes y encantados de que todos aquellos que se quieran apuntar Perfecto, y Esteban No, pues yo de momento no estoy en ninguna institución así de robótica, pero pero igual aquí en, el, en pues estaré con acompañando a mister Roboto, en lo, colaborándole en lo que lo que más se pueda y no igual es momento de agradecer para a, a ustedes y a todos los competidores de robojam eh, por hacer y apoyar a mis robots en esta linda labor de, de crear un torneo tan abierto con retos tan chéveres y, y tan variados eh, de verdad que es algo que la comunidad robótica no solo colombia sino latinoamericana y me atrevería a decir que ya pues mundial, llamémoslo así, eh, estaba buscando y estaba necesitando, así que un agradecimiento para Mr. Roboto y para todos los que todos los que apoyamos de una u otra manera esta, esta marca, esta, esta, esta bonita labor de RoboJam. Perfecto, entonces, muchas gracias también a Natalia Mazo que pone FC en el chat por Eva, y ahora sí vamos con Maker School 2, su intento de la victoria, su ronda de la victoria... Así que podríamos considerar dos? esto como la Vuelta Olímpica, Dino. Ah, algo así, exacto. Sí. Le falta nomás su bandera así en la espalda, pero sí. bueno, vamos sí. para allá. Muy bien, Eduardo está listo. Ya estamos listos. Muy bien, chicos, escuchamos su conteo y, e iniciamos. Cuenta, Eliud. Uno, dos, tres. Y aquí tenemos a Maker School 2 que está yendo con todo. Y ojo que no solo es la vuelta de la victoria, sino que también puede superar su propio récord. Y va el robot derechito hacia la meta. Ojo que está haciendo un gran tiempo. Ya va a la mitad de la pista. Puede batir récords aquí. Cuidado que el robot ya va a llegar sí. hasta a pocos centímetros. Por favor, no te caigas, Maker School 2. Está llegando, va a llegar. Y el robot ha llegado a la meta. Y ha hecho un tiempo espectacular. Fuerte, aplauso para el robot y escuchamos el tiempo oficial de Maker School 2. Bien, tengo 25 segundos. Yo tengo 24. Ok, ah bueno, tengo 25 con dos, sí, o sea 24 está bien. Perfecto, bien, si entonces. vamos a tener la disputa? <risa> Perfecto, <risa> muy bien. O sea, eso quiere decir que ha superado su propio tiempo, Dino. Así ha superado es. Su propio tiempo. Ha superado su propio tiempo y bueno, ya queda como resultado oficial. En primer lugar, Maker School 2 con 24 segundos. En segundo lugar, Maker School 1 con 72 segundos. Y el tercer lugar, pues queda vacante, queda vacío, ya que no hubo ningún otro robot que haya llegado a la meta. De todos modos, muchas felicitaciones también por el gran trabajo de los robots Necros, Eva y Saba, que han sido los demás competidores de esta categoría. Y bueno, con esto hemos terminado el Viper Race. Mister Roboto, ¿Algunas palabras de cierre, por favor? No, eh, simplemente, vamos a, a felicitar a los competidores, darles las gracias por estar aquí, creer en estas categorías nuevas. Cuando introducimos categorías nuevas, sabemos lo difícil que, que no tenemos referencias, pero bueno, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a mi tocayo Eduardo San Rufo por, por, por estar también nos va a ayudar en las más tardecitos o sea, en las horas de la noche para él eh, en otra categoría que es el skill drive Esteban muchas gracias por estar el día de hoy y bueno por la transmisión a los participantes se les, bueno a los ganadores de podio mañana para la clausura se les mandará la invitación muchísimas gracias y vamos a, que estén atentos al patito. colorín ahorita, las, ahorita en media hora la foto, la foto, claro, claro. Uh -huh. claro. Sí, nos, nos quedamos un ratito, chicos, y los que estamos aquí en el Meet... Para tomar la foto oficial. Entonces, yo cierro también la transmisión. No se pierdan, chicos. A las 10 tenemos la transmisión del Colorín. Muchísimas gracias a los que han estado aquí conectados. Ambrosia Vega desde Perú, mi paisana. Muchísimas gracias, Ambrosia. Un saludo para ti. Luis Cobb que dice wow. Ambrosia que dice hola, está bacán. Bueno, Natalia que ha estado. Sebastián y bueno, todos los que han estado conectados aquí. Muchísimas gracias. A las 10 volvemos con Colorín. Así que adiós, chicos.